Un muy feliz cumpleaños al Club Esportiva de Esquina Corrientes. Me encantaría algún día que la familia RONER me invite y poder conocer. Les mando un beso enorme y festejen este hermoso cumpleaños. Chao.